tenemos una experiencia parecida a esta, tenemos un sueño compartido. Ya venos puedo comer aputi, ponte el del sol. Que... ¿Y el... Yo... Es eh y yo, eco peraspolá. Y toma mucho lío por otra Habana, ambos mismos. Un sueño de, de ciudadanía y de cambio que que bueno, que es muy emocionante verlo en otros sitios. Es un anhelo a la democracia que e libertad. Nosotros, en la medida en que podemos, intentamos estar en contacto con otras plazas dentro de España y también en Atenas, por ejemplo, que lo seguimos a diario. En mi historia, y más de las plazas españolas, prosasume y planes jóvenesán y el jueves pasado después de los sucesos que hubo aquí eh, se convocó una manifestación de protesta en, en frente del consulado griego y fue fue bastante exitosa porque fue de madrugada a la una de la mañana con 300 personas Μετά τα γεγονότα της 3η και 4η, το βράδυ, μπροστά στη πρεσβεία τη Ιφανία τη Μαδρίτη, μαζέψαμε 300-400 άτομα μία ώρα το πρωί, και φωνάξαμε με να μακρά esta Αυτή είναι η de demostrar να δούμε ότι οι προβλήματα του εξωτερικού είναι πολύ σημαντικέ, γιατί αν ένα είμαστε capaces να δημιουργήσουμε, yo creo que... que no lo van a poder parar. Es el único modo que podemos todos juntos, que nos levtudemos, que nos unamos, que nos y a de ahí no y de verdad, muchas gracias, porque desde en cuanto he venido a Sintagma he visto, he reconocido este lugar. Nunca había estado, lo había visto por la tele, pero lo he reconocido. Es muy parecido a Sol, es, es emocionante ver ver esto. Y de verdad, gracias, porque me siento como en casa. Y, y esa es la línea a seguir. esto para, para, y por Y tiene pronto para poder comenzar Sintagma. Están, no me, están ahí mis cortes de Sol. Βλέπω όλος ο κόσμος ενωμένο, μαζί να πολεμάμε για ένα καλύτερο αύριο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Σύνταγμα, Σαλούδι, Ρεβουλουτιόν. Αντά την αιωτική φινάλ,